se uy, uy, uy no me gusta esto eh no me gustó eso ahí cayó un cabrón vamos a poner en práctica todo lo que ahí está ese cabrón Mate, <risa> buenísimo, primera muerta puñetazos, cabrón, estuvo buenísimo, ¿Dónde está el looting, bien, te, todo esto me lo, me lo entregas, gracias, carajo, y tengo que hacerlo uno por uno, bien, ya está, bien gracias por, por el equipo, muy bueno, eh, muy bueno nada más que, sí estoy lejísimos de la zona Vamos, vamos, vamos, vamos. Ahí está el carro, ahí está el carro. Sí, sí, sí me va a servir, sí sirve Confiemos en el poder de la fuerza A Wilson, hay que la... Pero cámbiate de... Carajo ¿Pero por qué se subió así? ¿Subirse? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Por qué por ahí? Yo quiero conducir Subirse, conducir, ahí está Carajo, Wilson Ya lo, ya lo hicimos Hay un güey ahí Lo voy a matar Se ve que este cabrón no, no quiere jugar Hello darkness my old friend I've come to talk with you again Asesinadito Loot No tiene nada ese cabrón Vámonos, dale, maldita sea Al carajo con ese güey se queda ahí, ese idiota. Bien, vámonos al carajo. Aquí va a quedar. a quedar hasta que ya. Ah. Listo, ching a chingar su madre. Wilson, está buenísimo, está buenísimo, eh, ya nada más quedamos cinco, cinco con vida, cabrón, 5 cabrón, cinco con vida, güey. uy, uy, uy, esta sería la primera victoria, si lo logro, y el primer streaming, primera victoria en play, players, Player, uh, Playroom battle Battlegrounds, pero también, también no fue la primer juego, digo, no fue la primera partida, ya es como la quinta partida. Ya Listo, ya su madre. Nada más quedan cuatro, cuatro güeyes. Pero quiero, quiero sanarme. Bien. otra otra sanadita más ya no puedo ir. ya es lo último cabrón ¿Qué estoy haciendo ahora tengo que ir tengo que utilizar tengo que utilizar el coche no no no no okay. al resulta resulta que ya mi, mi casita ya no es buena Resulta que es la casa de mi este provincia, ¿sí? La destruí. La madre, la destruye la casa. No sé dónde me está disparando, ¿sí? No nada, que faltaba poco, esa mierda No, God, please no No, no No Chingados, bueno, pero estuvo chingón Estuvo chido, no me imaginé que de hecho fuera Casi a ganar, quedamos en el tercer lugar Nos vemos en el siguiente video, suscríbanse Dejen sus comentarios en el YouTube Live Por favor, gracias Y nos vemos